Gracias, Amado. Gracias a Fulvio que nos acompaña en el día de hoy. Fulvio está aquí, enfoquen a Fulvio, que está aquí. Eh. Siempre es un placer tener a nuestro amigo Fulvio aquí. Yo, te, yo también te tengo una, tío, allá. Fulvio, okay. coge la llamada, por favor. No a mí, a mí no. Uy, Cuando tú me pagues la cena, voy ¿Qué? a coger la llamada. <risa> La, eh, eh. No borra, eh. No. Tiene muy buena memoria, muchachos. Y gracias al sindicato que me ayudó a recordar eso. <risa> Miren, señores, hoy eh, no voy a hablar eh, básicamente de cuestiones de la, de, la, de la justicia, porque hay que esperar a que toda esta, esta este, este brumo que hay, esta competencia por los titulares de los medios de comunicación, baje. Y entonces más adelante eh, volveremos a hablar del sistema de justicia. Hoy yo quiero hablar de lo que tiene que ver con la parte económica, pero antes, hacerle una advertencia al, a la ciudadanía y al propio gobierno. Tenemos las imágenes del hospital. Miren, los pueblos, si no se estudian a sí mismos, no pueden desafortunadamente tomar buenas decisiones. La huelga que se llevó a cabo aquí en San Francisco de Macorís, eso está más avanzado. O Esas imágenes son eh, viejas, pero las pusimos ahí, ¿verdad? Pero eso está mucho más sí, el avanzado. Hospital. Ese hospital. O sea, el hospital uh -huh. es regional de San Francisco de Macorís. Miren, eh, si nosotros hiciéramos un estudio ahora en San Francisco, nos encontraríamos, y eso yo lo puedo, es una hipótesis, pero la, la, lo puedo asegurar, me la voy a jugar ahí. No hay en San Francisco una obra ni en la región más importante que ese hospital. No la hay. ¿Qué va a pasar en estos, en este primer año, segundo y cuando viene a haber tercer año de gobierno de Luis Abinader? Que va a tener que priorizar las obras que por más que prometan no va a poder hacer y luego lo voy a explicar. Entonces, ¿qué deben hacer los pueblos? Así como estaba haciendo el ayuntamiento de San Francisco de Macorís en la gestión de Alestia, no sé si ahora se está haciendo porque imagino que por la pandemia y eso, el ayuntamiento le decía a las comunidades, miren, hay tanto para ustedes, este es el presupuesto, aquí hay, qué sé yo, medio millón de pesos para una obra, elijan ustedes cuál es su obra prioritaria y la comunidad se reunía, yo recuerdo que en la comunidad del aguacate hicimos una reunión grandísima y bueno, nos pusimos de acuerdo y en mayoría, una mayoría mecánica, debo admitirlo ahora, verdad, porque nosotros los jóvenes éramos mayoría y elegimos que se hiciera una intervención en la cancha, pero está ahí. La cancha se intervino, se hizo una grada, se, se acondicionó. Bueno, y está ahí. Esa fue en ese momento la obra prioritaria que se eligió en mayoría. Mayoría porque ¿verdad? la mayoría de jóvenes estaban ahí y fueron los que decidieron. Se imponían a, a, a las otras organizaciones. Entonces, San Francisco de Macorís debe hacer eso. Como se hacía en las comunidades, que las comunidades, por ejemplo, elegían... ¿Cuál es su obra prioritaria? Así también debe de hacerlo San Francisco. ¿Cuál es nuestra obra prioritaria? La más perentoria, la más importante ahora mismo para mí. Y eso es una opinión. ¿Es el hospital regional? Porque el hospital regional, además de que te va a, a movilizar una gran cantidad de nuevos empleos, también te va a garantizar la salud porque los hospitales que se están haciendo ahora son totalmente diferentes a, a lo de antes, es un sistema totalmente diferente, te van a asegurar la salud del pueblo, básicamente de los de abajo, ¿verdad? de los más pobres, y además, además estamos, hablando, estamos hablando de que la región se va a beneficiar de, de ese hospital. Entonces yo creo que si el sector empresarial se sienta con los sectores populares y ponen en niveles de prioridad las obras, yo creo que aquí la obra principal es esa, el hospital eh, regional San Vicente de Paúl. Y entonces los empresarios deberían estar viendo esa posibilidad, pero tenemos que estudiarnos, tenemos que ver en San Francisco cuáles son la, la, la primera, la, las obras de mayor importancia para mí, el hospital. Segundo, pues bueno, no sé, puede ser la carretera eh, que, que la están haciendo, eh, Aslor, que sé, sé yo dónde. Eh, puede ser eh, circunvalación. la circunvalación puede ser, pero ya eso debe, debe salir del seno del pueblo de un debate de, de, de acuerdos, pero debe ser entre los empresarios que aquí hay que decir solo a los empresarios al liderazgo empresarial y este es un llamado que le hago de manera muy particular a José López al propio Eufemio Vargas a Juan María García, ustedes están divididos, ustedes eh, normalmente se reúnen para cuestiones que tienen que ver con la, con la feria mayorista. Pero a nivel de la toma de decisión real, ustedes no están como en La Vega ni están como en Santiago. Tienen que reunirse con los sectores de, de, de, de, de la sociedad franco-macorizana y tomar decisión. Entonces, ese es mi consejo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un estudioso de la sociedad. Y por ejemplo, eh, y siempre lo traba a colación, nosotros en la comunidad. Eh, dijimos, vamos a hacer un estudio en la comunidad del Aguacate. Vamos a ver cuáles son las obras, las obras más necesarias que hay aquí. ¿Cuáles son los problemas básicos de la comunidad? ¿Saben qué encontramos ahí? Que de unas eh, cienta y tantas casas, habían 23 que no tenían baño, o sea, no tenían ni siquiera letrina, no tenían nada. Y tú te preguntas, ¿dónde esas personas hacen sus necesidades? Vaya usted a saber. El informe lo dice, donde lo hacen? Pero eso, eso era para que el Estado de una vez diga, ah, pero mira en esta comunidad tenemos este, este problema. De todos los problemas que hay, ¿cuál es el, el, el más perentorio? Ese. Pero pues aquí hay un nivel de contaminación terrible y se lo presentamos. No lo hicieron caso en ese momento. Entonces, en función de eso, San Francisco entiendo que tiene que hacer lo mismo, estudiarse y evaluar de todas las obras, ¿cuál es la, la, la más prioritaria? Porque es imposible con la crisis que viene, señores, con la crisis que viene, poder cumplir. Y ahí creo que fue un error de Luis Abinader. Eh, hablar de 10 mil millones de pesos porque va a ser muy difícil cumplir con eso, con lo que se avecina con lo que se avecina así que ese es mi consejo tanto al gobierno que trata de juntarse y aquí está Fulio que puede motorizar eso juntarse con los sectores y decirle miren tenemos una crisis, tienen que sincerarse la crisis es del, del, del, porque el PRM no sabe gobernar no, la crisis es una cuestión provocada por la pandemia que no solamente es en la República Dominicana es en todo el mundo que está sucediendo esto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 antes cobraba pues, la harina a 700 pesos, y ahora estamos comprando 2500, es imposible. Que Te aporto nos... ahí que las reservas mundiales de alimentos se han disminuido en un 50 claro, La producción FAO... de la producción de trigo, que es donde se extrae la harina, verdad, en el proceso de industrialización. También ha disminuido. Por lo tanto, los precios internacionales se han incrementado se en disparar. más de un 42%. Claro. Incluso la FAO dice los alimentos han subido de manera estrepitosa en el mundo entero. Entonces, sí. ¿qué debe hacer el gobierno? Sincérate con la sociedad y dile: Mire, señores, tenemos un problema. Vamos a comer un chimeno, porque también tenemos que decirle eso. A la gente hay que decirle que tiene que ser austero. Por ejemplo, yo estaba evaluando mi presupuesto, el familiar, y está fuera, fuera de los niveles normales. ¿Y qué yo digo? Espérense, vamos a priorizar. ¿Mm? Vamos a priorizar porque el presupuesto se está saliendo de control ¿Verdad? Eso es apartando los ahorros Porque el presupuesto debe ser el que tú puedes manejar Sabiendo el porciento que tú tienes que sacar para los ahorros Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Tiene que sincerarse con la sociedad y decirle Mire señores, primero vamos a ser austero Vamos a solamente a gastar lo necesario Aquel que se bebe, atención los muchachos Aquel que se bebía cinco cervezas, bébase dos lo ideal es que no se viera ninguna, pero beba dos y ahorrese los otros, porque miren señores, lo que está sucediendo es terrible y es culpa del gobierno, no lo que sí es culpa del gobierno es querer taparlo por ejemplo, eso del pan es inminente que viene, olvídense de eso, aunque sea 7, a 8, o a 9, o al precio que sea, viene un aumento del pan, porque la harina ¿de dónde viene? ¿del trigo? el trigo se está escaseando en el mundo entero ha subido de precio, hay forma de aguantar eso, no, incluso que es un dato que la gente no sabía El gobierno está financiando 500 pesos por cada quintal de harina a los panaderos Pero eso, tampoco es, eso también es inaguantable Pero los, los combustibles también lo está subsidiando el gobierno Para tratar de evitar una, una ola de, de críticas Y, una, y, y, y, y el, el, el, la, la bulla que se hace en las redes sociales ¿Y qué va a pasar? Tampoco lo va a poder aguantar Ya estamos con más de un 70% de la deuda entonces eso señores en algún momento va a explotar ¿Qué debe hacer el presidente Luis Abinader y el gobierno? Caramba, sincérate con el pueblo Y dile a la gente, miren señores tenemos una crisis que no la provocamos nosotros Que la estamos tratando de resolver Pero tiene que corregirte Aquellos que se comen 5 libras de arroz en una casa Y que, y, y, que cocinan 5 libras de arroz y que votan dos. Vamos a cocinar 4, vamos a ser un poquito austero Vamos a controlar un poquitico el gasto porque lo que viene es duro, señores Lo que viene es duro Ahora es que nosotros vamos a sentir el embate de la pandemia Por ejemplo, hablaba con un granjero hace unos minutos Pedrito Rosario Me dice él Que el pollo se está vendiendo en Granja 43 Ellos se lo venden a los colmados a 60 Y el colmado lo está vendiendo a 80 y 85 Pero antes estaba en 55 pesos ¿Pero por qué? Ah, pero es que el, el, el saco de alimento Que antes lo compraban en 750 pesos el, Ahora está en pesos. El pollo pesos. es ensamblado aquí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 tiene que llamar al pueblo a ser austero y, y el propio gobierno también tiene que ser austero arriba para que ese ejemplo llegue a la sociedad y tratar de enfocarse en precisamente equilibrar un poquitico el golpe que vamos a estar recibiendo porque lo que viene, señor, y eso es un consejo para usted revise para que usted vea su presupuesto si usted gastaba antes dos mil pesos en el supermercado ahora tiene que estar gastando tres mil quinientos las casas, por ejemplo un apartamento Que antes costaba 3 millones mil Ahora te va a estar costando 4 millones 500 000. O sea todo se está disparando Y eso es lo que nosotros tenemos que ver Prepararnos para lo que viene Y voy a citar aquí a José el de la Biblia Los que son cristianos Ustedes los cristianos, verdad eh, José el de los sueños del faraón Vamos a utilizar esa, esa parábola aquí ¿Qué hizo el faraón? Que tenía unos sueños Y va donde José Que interpretaba los sueños Y le dijo mira Aquí lo que viene es una crisis, ya voy a terminar Aquí lo que viene es una crisis Pero estoy hablando de Dios, denme por lo menos 30 segundos No son tan malos, son diabólicos Estos muchachos eh, ¿Qué decía José? Mira, lo que viene es una crisis Y entonces le preguntó el ¿Por es qué tú te ¿Qué ves es? tan raro hablando de Dios No, pero, pero, tengo de, pero yo puedo hablar, ¿verdad? <risa> eh, entonces José <risa> eh, Le dice al faraón, mira, la crisis que viene Es fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Vamos entonces a ser austero y vamos a guardar en nuestro granero. Vamos a guardar para que cuando venga la crisis, poder a, eh, tener abastecimiento. Y según la Biblia, la Biblia, la Biblia funcionó. Y por eso le valió a José verdad que lo colocaran en un puesto de poder. Porque el faraón se sintió contento porque este tipo le resolvió un problema. verdad Este hombre le resolvió un problema. Entonces, ese mismo consejo se lo dio al gobierno.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 No, el mira, de los de las cosas. viene el aumento de, los, de, de todos los precios Porque era lo que decía Ivano Collado No es lo que está ahora, es como vienen los, los precios, por ejemplo, de la mm, construcción mm, Es que van a subir, es. el pan va a subir, el arroz, todo va a subir, señores Porque es que hay una escasez mundial Y además hay países que se están aprovechando de eso Entonces nosotros tenemos que ser visionarios Usted que está en su casa, comience a recortar el presupuesto Si usted gastaba en romo, en bebida y en cosas innecesarias comienza a ahorrarse eso y a guardar para cuando llegue el tablazo que va a llegar y ya está llegando, ya lo estamos viendo, usted tenga cómo soportar las crisis hasta que esto pase porque ninguna crisis es para siempre. Así que ese consejo le quiero dar al gobierno y a la sociedad, atención a, que, a esto que estamos diciendo. Muchísimas gracias.